Soy Juan Carlos Anaya director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Vamos a tocar el tema de bovino carne vemos que la producción sigue aumentando 2.3% al pasar de 1.751.000 toneladas a 1.791.000 toneladas. ¿Y qué ha sucedido? Que las exportaciones pues, siguen creciendo 9.1%, de 264.000 a 288.000 toneladas. Y las importaciones han disminuido 5% al pasar de 144.000 a 137.000 toneladas. Para nuestra sorpresa, el consumo aparente se mantiene, se mantiene estable, sin movimientos. Seguimos consumiendo alrededor de 1.639.000 toneladas de enero a octubre del 2022. ¿Qué ha sucedido con los precios? En el caso del ganado gordo, se ha incrementado 23% el precio. En el caso de carne en canal, se ha incrementado 9.8%. Pero el precio de la carne de exportación ha disminuido 5% derivado a que se ha retraído el precio de la carne en Estados Unidos, ya que el consumidor está prefiriendo cortes más baratos y yendo menos a los restaurantes. ¿Qué vemos en las importaciones? En el caso de las importaciones, nuestro principal proveedor sigue siendo Estados Unidos, aunque ha disminuido 6.6%, al pasar de 103.000 toneladas a 96.000 toneladas. En el caso de Canadá, ha aumentado la importación 3.6% al pasar de 17.000 toneladas a 18.000 toneladas. También estamos importando de Nicaragua, Australia y Chile. Y estar pendientes si van a poder llegar por precio la carne que ya se abrió del mercado de Argentina. En el tema de lo que exportamos, vemos que las importas, nuestras exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo el 8.8%. ...al pasar de 223.000 toneladas a 244.000 toneladas... ...y eso nos sigue manteniendo como el segundo proveedor de carne... ...a este mercado tan importante para México. Japón se han incrementado 36% al pasar de 19.000 toneladas... ...a 26.500 toneladas, o también en el caso de Canadá... ...se ha incrementado 2.2% a pasar de 7.000 toneladas... ...a 7,327 toneladas. Para finales del año... ...seguimos previendo... ...que la producción se incremente 2%... ...y que el índice de seguridad alimentaria... ...se mantenga en un 109%, es decir... ...somos autosuficientes en carne de res. Muchas gracias por acompañarnos en este 2022... ...en los tres minutos de Grupo Consultor... ...de Mercados Agrícolas. Les deseamos un excelente cierre de año...